Pero literalmente yo nací en el PRD. Como todos los P.R.M. O sea, yo nací <risa> Se en el PRD, en un gobierno de don Antonio Guzmán, mi papá teniendo 28 años siendo funcionario del, del Estado. Y de, y de la confianza, de la entera confianza del, del, del difunto Don Antonio Guzmán Fernández. Vamos, vamos a estar claros en esa parte. Ingeniero. Ahora, o sea, nosotros, nosotros, no, no, no. Mira, <risa> yo siempre le digo a la gente, <risa> voy a poner a esta taza, que me graben. Sí. Que me graben.